Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección te enseñaré a realizar el diseño de este tipo de patrón. Bienvenidos. En la barra de herramientas te vas a dirigir a la herramienta de la estrella y con un clic vas a conservar estos valores que están aquí. Vamos a dar clic en OK. Voy a hacer un pequeño zoom para explicarte el siguiente paso. Voy a invertir los colores para que sea de relleno, negro y trazo blanco. Te vas a ir a la ventana y vas a extraer el panel de la apariencia. Con el objeto seleccionado como lo tienes ahí, en el trazo vas a colocar 6 puntos y vas a colocar aquí otro trazo pero de 3 puntos y a color negro. Esto es importantísimo para que puedas ver este tipo de efecto que hemos creado. Una vez que está ahí lo vas a duplicar una segunda vez y una tercera vez. El objeto que está en la mitad te vas a ir a la herramienta de rotación dando doble clic y lo vas a rotar en 180 grados OK. Lo voy a unir un poquitito más y un poquitito más, pero si quieres hacerlo bien te aconsejo lo siguiente, clic y arrastrar, te vas al panel de alinear en la parte superior, alinear con la selección y vas a distribuir los objetos. Una vez que están ahí los tres objetos seleccionados, te vas al panel de muestras y con clic y arrastrar los vas a incorporar, ya no los voy a necesitar, los voy a borrar. En este momento lo que voy a hacer es a crear un rectángulo del tamaño de toda la mesa de trabajo con clic y arrastrar, seleccionando esta herramienta. En el panel de muestras vas a dar un clic y vas a colocar ese motivo. Aquí le vamos a hacer un pequeño cambio. Doble clic. Voy a hacer otro pequeño zoom aquí con barra, control y barra espaciadora. Vamos a activar las opciones de motivo, la que viene por defecto en tipo de azulejo cuadrícula. Vas a hacer esto, mira. Ese recuadro de color azul lo vas a achicar hasta la mitad de la primera estrella o del primer triángulo. Vas a hacer lo mismo acá, lo vas a achicar un poco arriba y lo vas a achicar un poco abajo. Muy bien, cuando ya crees tenerlo, pues simplemente das un clic aquí y ahí tienes tu motivo totalmente creado. Trabajar con apariencias es algo fenomenal. Para recibir información muy buena, suscríbete a mi canal, activa la campanita, déjanos tu comentario y te invito a ver la siguiente lección.